Perfecto, transición micrófono y aquí está bueno, don Jorge vamos a esperar señor Andrés ¿qué más hermano? muy bien muy ¿cómo bien. le ha ido? excelente qué bueno tenerlo por aquí vamos a esperar un minutico a que nos confirmen aquí por el interno que se nos está escuchando perfectamente como mm -hmm. eso esperamos ¿verdad? sí señor Perfecto. Yo soy un, un muy buen alumno aquí del señor, así que por eso estoy tratando de que todo salga perfecto, para que se note la inversión que hice en un taller que él participó como uno de los ponentes. Bueno, sí, les cuento. Digamos que todo esto que en este momento seguro está haciendo, nació en un taller que se llama Marketing a otro nivel, que hice con muy buen amigo mío que se llama Felipe Zapata así es y hablamos de video marketing y pues ahí también tratamos unos temas de, de branding más corporativo y hablaremos más de branding personal entonces pues de ahí nace como toda esta iniciativa que ahora tiene esos seguros que me parece muy importante para ayudar a las personas pues como a seguir creciendo y más en un sector como los seguros que están competidos por supuesto ahí veo que se acaba de conectar Jesús Antonio Ochoa Colorado Jesús qué bueno que estás por aquí Lino Orozco también lo está viendo, dice por acá. Eh, Daniel Ospina nos acaba de saludar. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Daniel, bienvenido. bienvenido. Bueno, y para todos ustedes, la gente que se está conectando, recién acabamos de empezar hace 30 segundos y bienvenidos toda la gente que se está conectando ahí. Por favor, si nos están escuchando bien, háganoslo saber a través de un mensaje, ¿no? una carita, un corazoncito, un like, una manito arriba, así, eh, para la gente que nos está escuchando. Y bueno. Aquí hay gente, te cuento, eh, mm -hmm. te cuento a Jorge que hay, a, hay, hay público dentro de Academia de Seguros, no solamente aquí de Colombia y obviamente de Pereira en, en el centro del eje cafetero mm -hmm. colombiano donde estamos transmitiendo, sino que también están los, a, nuestros amigos en México, en están en Panamá, Perú, Ecuador, Chile, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Honduras, mejor dicho, Centroamérica. Estamos, estamos regados sí. por Centro y Sudamérica. Genial. ¿sí Toda la gente, ok, aquí dice Mike. Exacto, Mike acaba, acaba de decir que estaba escuchando perfecto. Emilio Segreste, saludos. Eh, pues no Jesús que Antonio Colorado, creo que tienes que quitarle el mute de pronto. Si lo están viendo en, en tu teléfono, quítale eh, el mute, ¿cierto? Posiblemente. Posiblemente. es lo que está ahí. Constanza Rojas, bienvenida a Academia SoftSeguro. Pues bueno, señores, esto es una nueva sesión de Academia Sobseguros. Hoy es jueves 12 de abril, ¿verdad? Sí. Yo soy un poquito malo para las fechas, pero hoy sí es jueves 12. Sí, de sí, rango. es jueves 12. Además, ahí el generador de caracteres me está ayudando un poquitico. Bueno, hoy es jueves 12 de abril y estamos muy contentos porque tenemos a un invitadísimo súper especial, el señor Jorge Ospina. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias. gracias a todos por estar viendo y espero, pues, como que interactuemos sí. mucho y que como que puedan tomar muchos... Tips de los que vamos a hablar hoy para que potencialicen sus ventas aprovechando su imagen, ya que los seguros es una venta que se realiza mucho por el contacto con la persona y por el agrado que genere la la persona. Entonces hablaremos hoy del branding personal. Por supuesto, este es un tema muy muy muy interesante porque ya lo ha dicho eh, nuestro profesional Jorge Espina. Eh, el tema de los seguros como todos sabemos es un tema de venta más de sí. mi persona como profesional sí. eh, de cara uh, obviamente a mis clientes asegurados así que hoy tenemos un tema muy muy muy interesante y lo hice allá atrás, esta potencia tus ventas de seguros con branding personal vamos a tener también una, una, una sorpresa ¿verdad Jorge? sí bueno hoy vamos a, en algún momento de la transmisión vamos a hacer dos obsequios el primero va a ser una asesoría de branding, de, de branding personal de dos horas. Y la segunda va a ser un diagnóstico de marca de una hora. ¿En qué consiste cada uno? El diagnóstico de marca es más mirar cómo la, la persona está usando su imagen para, para vender. Y, más, y si tiene una imagen gráfica también, vamos a hablar de que no necesariamente la imagen gráfica es tener un logotipo, sino que también la forma como nos comunicamos gráficamente lo, lo que compartimos, las piezas que, que compartimos, también es muy importante tener esa parte como, como, con un manejo correcto. Y la asesoría de dos horas eh, de, de branding personal está más enfocada en las emociones, cómo manejamos las emociones del cliente para lograr una venta efectiva. Eh, también hablaremos un poco de la metodología de los tres cerebros, digamos que con esas es con la que vamos a iniciar y luego veremos una presentación donde hablamos más como de la actitud o del lenguaje no verbal. Por ah, supuesto. Vale, por supuesto. Y aquí, aquí quiero, quiero interrumpirte un segundito porque eh, si el barro llave nos dice que hay un sonido como maluco, como un cortocircuito, tal vez está rasgando un poquito el sonido, vamos a tratar entonces de disminuir eh, la fuerza o en la que hablamos, o la fuerza con la que está entrando aquí el sonido. Entonces, te recomiendo que lo pongas sobre por debajo de 16 decibeles perfecto, vamos entonces por debajo de 16 decibeles hacia allá hola hola, hola por favor en este momento si nos escuchan eh, así es lo que estaba así es, hay algo en el sonido Constanza nos está diciendo Felipe Jaramillo Lisa, Lisa Ralde también nos dice que hay algo en el sonido regálanos un segundito entonces por favor Cuéntenos si en este momento se está escuchando un poco mejor. Eh, yo creo que sí. Sí. Hola. Hola, hola. Por favor, en este momento, si nos escuchan. Creo que sí. Creo que está mejorando un poco el sonido. Mejoró bastante. Ok, yo mejoró. Perfecto. Perfecto. Ahora sí, señores. Bueno, bueno y así retomamos como para eh, que quede con muy buen audio. El primer obsequio será una asesoría de dos horas en branding personal. Ahí hablaremos más de la metodología de los tres cerebros y miraremos cómo manejar las emociones frente a ese tipo de servicio. Y el segundo obsequio es un diagnóstico de marca de una hora. Ese diagnóstico de marca no necesariamente tiene que tener una marca gráfica. También tenemos que mirar cómo eh, vendemos a través de lo que compartimos gráficamente. Algunas personas, al no ser expertas en diseño gráfico, no tener a alguien que acompañe, digamos, su publicidad, lo que comparten a través de WhatsApp, de email marketing, de las redes sociales, muchas veces ese gráfico que están compartiendo no les colabora mucho para, para poder... Comunicar correctamente y generar una credibilidad, okay. entonces vamos a tener esos dos obsequios. Perfecto. Entonces, ¿verdad? ya ¿tú me dices cuando arrancamos. Muy pendientes, entonces voy a simplemente a verificar aquí, voy a verificar aquí en este momento, por favor, y me ayudan ahí, la gente que está presente, por favor, si sí, hay un pequeño sonido como medio rasgándose, quizás estamos, bueno, tenemos mucha energía como al hablar, ¿verdad?, al parecer un poco, yo creo que podemos bajarle un poco el audio Entonces Y esperemos que la gente nos diga Cuando ya el audio esté bien Por favor para eh, Marta Vanegas, Felipe Lizarralde, Constanza Rojas que están ahí súper pendientes Dicen que ahora sí está un poco mejor Entonces para que no se rasgue el sonido Y no se escuche como un radio martísimo sí. sintonizado como los decían ahí Vamos entonces a bajarle un poquito Nosotros y ustedes allá en sus eh, Oficinas y en sus móviles por favor, súbale un poquitico, porque se puede de pronto escuchar eh, más disminuido el audio, pero es para que no, se, digamos que no tengas efecto como si se estuviera arreglado, ¿verdad? Ahora sí. Perfecto. Bueno, perfecto, señores. Bueno, con qué vamos a empezar entonces, señor Jorge Espina. Bueno, vamos a iniciar hablando Ajá. de la forma en que las personas toman una decisión de compra. Ajá. Resulta que las personas tienen tres partes eh, en su cerebro ¿Sí? para tomar una decisión de compra. Eh, alguien en algún momento, en los años 60, lo llamó la metodología de los tres cerebros. Sí. Esta metodología nos dice que el ser humano tiene tres partes. La parte emocional, el cerebro límbico. El neocórtex, que es la parte racional. Y el reptil que es la parte como primitiva que está dedicada al ahorro de energía y al placer. Y a otras okay. cositas, ¿vale? Okay. Entonces, teniendo esto en cuenta debemos entender que todos los productos que compramos pasan por estos tres cerebros. Entonces, digamos, pongamos un ejemplo muy simple. A mí me gusta mucho hablar Coca y es por, de, de Coca-Cola y es porque es un producto muy conocido. Todos sabemos, o yo creo que todos sabemos y hemos visto los contenidos en redes sociales de que la Coca-Cola es malísima, ¿cierto? sí Es más, hay muchas personas que han dejado ya de tomarla. Pero las, las personas que la seguimos tomando, ¿vos tomas Coca-Cola? No, no, okay, no, yo estoy dentro de los que ha eliminado la Coca-Cola Ah, bueno, yo, yo estoy en ese proceso Ajá. Pero, cuando una persona va a tomar Coca-Cola, tiene tres pensamientos El primero es Bueno Yo sé que es mala Ahí estaríamos hablando del cerebro, del cerebro racional Ajá. Entonces el cerebro racional te está diciendo La Coca-Cola es mala, no la tomes, ¿cierto? El reptil inmediatamente sale a decir, bueno pero es que la Coca-Cola me da placer, ¿cierto? Ajá. Y posiblemente durante un periodo muy corto, cuando entra toda la azúcar al cuerpo, da energía. Entonces, ahí ya esos dos cerebros hablaron entre ellos. Sí. Luego, hablamos del cerebro emocional. La Coca-Cola ha logrado un impacto gigante en la sociedad y es porque ha logrado estar en las improntas de la sociedad ligada a momentos felices, Así es. principalmente en Colombia, siempre la, la Coca-Cola está ligada a las fiestas, a ir al cine, al cumpleaños, a ver películas en la casa, entonces si tú te fijas son improntas muy positivas, cuando esas improntas son tan positivas, ese cerebro límbico, el emocional, inmediatamente pasa por encima de ellos y les dice, Nada, yo estoy aquí para decir emocionalmente qué es lo que nos conviene Ajá. y el cerebro racional pues volvió y dice bueno, pero es que es dañina entonces el, el cerebro reptil dice pero es muy rica y el cerebro emocional dice y yo me acuerdo que cuando iba al cine cuando estaba niño tomaba Coca-Cola con mi papá entonces si empiezas a, a fijarte es como una discusión en cuestión de segundos que tenemos en el cerebro para tomar una decisión así de simple como comprar una Coca-Cola ah bueno Hago con paréntesis, una persona como Andrés que ya la toma, uh -huh. es porque ya el cerebro racional está ganando sobre ese cerebro reptil y el cerebro límbico, el emocional es reptil, pero eso se va ganando con la edad. Cuando estamos más jóvenes, muy no, años, ya sabemos, ya saben. Es decir, <risa> <risa> ya ya vamos madurando. Ajá. En ese momento, cuando somos más jóvenes, está más presente el cerebro límbico y el cerebro reptil la o sea el emocional y el, y el primitivo, el reptil entonces esto lo, lo toco acá como un paréntesis porque más adelante lo hablaremos, que las personas compran seguros y me imagino que ustedes que son los vendedores de seguros entre más edad, más fácil es que una persona compre un seguro cuando estamos más jóvenes no lo sentimos tan necesario y es donde tenemos que ser muy inteligentes cuando hablamos con una persona más joven y ahorita vamos a hablar un poco sobre las edades. Retomando el tema de la Coca-Cola, este mismo proceso que tuvimos para comprar una Coca-Cola lo tenemos para cualquier compra, para comprar una chocolatina, un viaje, un reservar un hotel, comprar un carro, comprar un seguro, cualquier cosa que hagamos va a tener esa misma toma de decisiones. Uh -huh. Y va a haber ese diálogo interno que muchas veces es en cuestiones de, de segundos. También entra una parte muy importante y es la química del cerebro. Digamos, hoy no lo vamos a tratar, porque es un tema más amplio y no soy experto en él, pero sí les recomiendo que busquen cómo funciona la química del cerebro, así sea algo básico. Para que entiendan que muchas veces cuando salimos a un centro comercial y estamos aburridos, volvemos con una cantidad de bolsas a la casa. Y muchas veces compramos una camisa blanca y cuando llegamos al ropero, pues nos, nos damos cuenta que tenemos otras cuatro camisas blancas. Y resulta que en ese momento compramos para satisfacer nuestras necesidades y volver a subir la dopamina y la oxitocina. Entonces, todas estas cosas, aunque no lo creamos, tienen que ver con el branding personal. Ya entrando más al tema del branding personal y habiendo dejado claro cómo toma las, las, las decisiones el cerebro, y nosotros cuando vamos a tomar una decisión, cómo funcionamos, vamos a hablar de cómo saber desde nuestro branding personal cómo llegar a las personas. Es muy importante... Tener en cuenta que nosotros cuando nos comunicamos usamos partes de nuestro cuerpo sin darnos cuenta. Muchas veces el movimiento de las manos es involuntario, la posición del cuerpo, la posición de, de la cabeza, todo eso. Entonces, resulta que el branding personal es como una forma integral que nosotros nos comunicamos. El branding personal puede ir desde nuestra voz. Hay voces muy reconocidas, ¿cierto? Desde nuestro olor, hay personas que toda la vida se ponen el mismo perfume. La forma en que caminamos, la forma gestual que nosotros tenemos, nuestros rasgos personales. La forma en que nos comunicamos o si ya tenemos con nuestro nombre una imagen gráfica. La fotografía, el contenido que compartimos en redes sociales, todo eso tiene que ver con el branding personal. Entonces, cuando ya empezamos a tener todas estas cosas en cuenta, es donde empezamos a tener una muy buena gestión de nuestra imagen. Y resulta que cuando nuestro producto tiene que ver con, una, con un diálogo presencial o tal vez a través de un computador, aunque siempre es más recomendado que el trato sea de forma presencial, tenemos muchas cosas a nuestro favor y a nuestra contra. Yo hablaba esta semana con, con Andrés, y ahorita lo vamos a tratar, de que tenemos que evitar la mayor cantidad de distracciones cuando estamos con un cliente. Cuando estamos con un cliente debemos procurar atenderlo en una oficina si es posible. Ojo a esto, este, este me parece muy, muy importante y, y aprovecho para saludar en este momento a David Valencia que se acaba de conectar y dice que en línea. Muy bien David, qué bueno tenerte aquí. Constanza Rojas y Marta Vanegas dicen que, que quizás el, el volumen o, o todavía el sonido estaba un poquito molesto les pedimos disculpas porque de verdad que estamos tratando de mejorar aquí eh, desde la parte interna el sonido y vamos a tratar de regular un poco más la voz a ver si, claro, eh, claro. si sale un poco menos rasgada como están diciendo. Para todos los que están conectados, bienvenidos y los que se acaban de conectar pues también y pilas con este eh, digamos que este gran tip porque es una cosa que, que quizás se nos sale a veces, se nos escapa como de la atención ¿verdad? Uh -huh. okay. Bueno, el tip es bastante sencillo, es disminuir en lo posible las distracciones que tenga el cliente cuando esté reunido con nosotros. Es bastante importante, digamos, desde que sea posible debemos atender en una oficina. Si tal vez no es posible atender en una oficina, porque somos emprendedores, porque no estamos en, en, la, en la ciudad donde estamos instalados, bueno, por lo que sea, debemos tratar que el sitio en el que estemos, sea muy tranquilo y con la menor cantidad de distracciones. Tal vez estamos con un cliente y le estamos dando todos los datos, todos los datos que el cliente necesita para comprarnos. Y en el momento que vamos a dar el dato más contundente, pasa una mujer muy atractiva. Si tal vez este señor gira su cabeza y gira su atención hacia la mujer atractiva, ya no nos va a poner atención a nosotros. Y si en ese momento estamos entregando el dato más importante de todos, hasta ahí va a llegar nuestra mente. Pero si somos más inteligentes, lo llevamos a un café donde podamos minimizar totalmente o en un porcentaje alto este suceso, o sea, que alguien pase, que alguien pase y lo salude tal vez, o que pase un carro muy duro, una moto que suene muy fuerte. Entonces, ahí vamos a tener toda su atención. Y en el momento que le estemos entregando ese dato importante, bien sea el precio, bien sea los beneficios, o cualquier cosa que sea importante en nuestra venta, que lo escuche, es muy importante. Que Otro Que nos esté mirando. Y que nos esté mirando, o sea, el contacto visual, ahorita lo hablaremos en el lenguaje no verbal, es muy importante, o sea, esta parte es como la, la, la introducción, y ahorita le daremos una, una diapositiva muy simple, pero que sé que les va a colaborar mucho. También debemos minimizar ese, esas distracciones, y yo les decía a Andrés, que en estos momentos se vende mucho con video, o sea, muchas veces mostramos un video de nuestro servicio, de lo que vendemos, bueno, un comercial que nos, que nos proporcione eh, la, la empresa con la que trabajamos para mostrarle a nuestros clientes. Y hay un tip muy sencillo y es maximizar en su totalidad el video. O sea, si estamos en nuestro computador, maximizar el video, o sea, darle pantalla completa. Pantalla completa. Pantalla completa al video. ¿Por qué? Porque, muy seguramente, la persona no le va a estar poniendo cuidado al video. Va a mirar cómo se llama el canal de YouTube donde está el video, va a mirar qué otros videos hay, va a mirar cómo se llama el video, va a mirar qué otras ventanas están abiertas, va a mirar qué hora es. Bueno, va a estar mirando menos el video. Por supuesto. Cuando maximizamos el video y acompañamos el video con un diálogo y empezamos a decirle al cliente, Mira, es que en estos momentos estamos mostrando esta parte, esa parte es muy importante. Si viste esto, acompañar el video con nuestro diálogo sin interrumpir el video, mucho cuidado con eso. O pausar el video y mostrarle algo que sepamos que está teniendo nuestra atención. Otra cosa que es muy importante en esto es que tenemos que ser muy conscientes del de cliente, cuál es el lenguaje corporal que ese cliente está entregando. Hay algo que mucha gente no sabe, y ese es cuando el cliente está sintiendo con la cabeza. Primero nos está prestando toda la atención. Y segundo, está ya a punto de comprar. Si no somos inteligentes y le seguimos hablando y le seguimos hablando y le seguimos hablando, posiblemente vamos a terminar dando una frase, entregando un dato que al cliente no le conviene y pues no va a comprar. En el momento que el cliente de ustedes empieza a sentir con la cabeza y a decirles que sí, en ese momento trate de empezar a cerrar la venta. Eso es un tema más de ventas y más de marketing, pero también tiene que ver mucho con el branding personal, porque el branding personal trata de llamar la atención, como cualquier marca. Cuando tú vas por un centro comercial, la marca que te llame la atención es la marca que está manejando bien su branding. Entonces ya, terminando esta introducción, ahora sí vamos a entrar de forma completa y de forma directa al branding. El branding es la percepción que las personas tienen de una marca, bien sea personal o empresarial, de un producto o de un servicio. Eso es el branding, o sea, es la forma más fácil de definir el branding. Es decir, repitamos, para uh -huh. que la gente le quede súper claro. El branding es la percepción que las personas tienen de una marca, bien sea empresarial o personal, de un producto o de un servicio. Eso es, eso es el branding, desde la parte técnica. Ya desde la parte práctica y digamos lo que he leído, buscado, aprendido, es que cada vez me doy cuenta que el branding realmente es el alma de las cosas. Uh -huh. Es el alma nuestra como nuestra personalidad, ¿cierto? Me imagino que si Andrés va a ir a vender el mismo producto que Jorge venda, lo vamos a vender de dos formas totalmente diferentes. Porque nuestra alma va a ser totalmente diferente nuestra personalidad y nuestras prioridades van a ser totalmente diferentes. En ese momento es donde debemos saber que el branding es lo que ayuda a que las personas nos recuerden a nosotros. Cuando empezamos una, un emprendimiento o empezamos a vender algo, muchas veces no nos apropiamos de eso. Hay algo en branding que se llama co-branding. Entonces, digamos que usted, yo trabajo con, con Brandran, ¿cierto? Brandran es mi marca y yo soy Jorge Ospina aunque los dos tengamos aparentemente la misma marca es un co-branding, o sea una colaboración entre dos entre dos marcas porque yo como Jorge Ospina ya tengo un prestigio ya tengo un reconocimiento y Brand, Brand pues puede empezar a tener un reconocimiento por otra parte eso es la misma cosa que se presentaba entre Steve Jobs y Apple que uno reconocía a Steve Jobs y e inmediatamente lo ligaba con Apple y miraba a Apple e inmediatamente lo ligaba con Steve Jobs entonces acá podemos empezar a ver cómo funciona el branding desde dos áreas, desde el área personal y el área empresarial. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque las, las personas que nos están escuchando posiblemente o trabajen bajo una marca o posiblemente trabajen bajo su propio nombre. Entonces vamos a estar manejándolo de, de esa forma, pero más ligado el branding personal. Y, y yo, aprovecho, yo aprovecho para hacerles una pregunta, ¿quiénes de aquí, los, nuestros amigos de Academia seguros y, y sobre todo los que están... Eh, digamos que inmersos dentro del segmento de venta de seguros, quienes trabajan con una marca, pues, mm -hmm. tercera, ¿cierto? Que no sea su nombre, y quien trabaja a nombre propio. La gente que puede estar ahí en este momento participando, escríbanos y compártenos. compártanles, Opa. hacer un censo, hacer un censo de quienes de aquí trabajan bajo su propio nombre, es decir, en mi caso sería Andrés Torres Seguros, si yo fuera vendedor de seguros, o quien trabajado una, bajo otra marca en el caso, por ejemplo, SoftSeguros, ¿cierto? SoftSeguros digamos que es el software para agencias de seguros, pero digamos que ese sería como el paralelo. ¿Quiénes de aquí trabajan con marca? Mike nos dice que trabaja con marca, si lo puede nombrar ahí, está perfecto, podemos hacer publicidad en este momento, aprovechen. Eh, ¿Quién más está ahí? Así que, bueno, la gente que nos puede, puede ir vale. contando, súper, súper, súper interesante Constanza Rojas dice que nosotros trabajamos con una marca aunque somos una, una persona natural, muy bien, eso es perfecto. el tema que también. Sí, perfecto. Bueno, por acá nos dicen, ¿laboramos con mi propia laboro con mi propia marca LBP Seguros, perfecto. con la gente de LBP un saludo muy especial y qué bueno que están participando de esta sesión de Academia of Seguros, ahora sí Jorge. Bueno, veo que hay bastantes personas que trabajan bajo una marca, entonces... Trabajemos más bien de dos formas, aprovechando el branding personal, pero también hablando de cómo potenciar el branding Perfecto. empresarial. Ajá. Perfecto. Bueno, lo primero, ¿me puedes colaborar por favor con la diapositiva? Por supuesto, en este momento les vamos a compartir la diapositiva y tomen mucha nota, además porque en cualquier momento se viene, eh, digamos que la rifa, la sesión. Muy, muy, muy esperada por ustedes para que estén con este señor sentados haciéndoles un diagnóstico muy interesante. Vamos a tener dos ganadores, así que súper pilosos. Mientras tanto, vamos entonces a compartir nuestra pantalla. Y eh, yo creo que ahí va a haber, en 3, 2, 1, la van a tener, yo creo que por ahí. Ok. Vamos a ver. Yo creo que sí. Bueno, esperemos sí, estar seguros que ya aparezca la, la diapositiva en, en Ma pantalla Marta y... Vanegas nos dice que una marca Soinco bueno no, Marta Vanegas no, pero, perdón Daniel Ospina con su marca de Soinco Cielo Arroyave con Sura Jesús Antonio Ochoa con Confi Futuro Consultores y Marta Vanegas con Mario Ramírez y Cia Agencia, muy bien, muchas gracias perfecto, muchas gracias por, ahí, por, la, por la colaboración, bueno eh, les presento esta es Brandran, yo represento a Brandan eh, como director y eh, ya llevo tres años eh, buscando, investigando cómo aplicar el branding a las pymes y a las personas, pues como lo acabamos de hablar, que trabajan bajo su propio nombre y bajo, y bajo su propia marca manejando el branding personal. Bueno, como pueden ver es muy importante tener, por decir una frase que nos represente un eslogan tanto si somos una persona como si somos una empresa. Entonces, Brand Brand pues, maneja uno que es detrás de cada marca y un sueño haciéndose realidad. Es muy importante esta parte porque cuando no estamos presentes al venderle a un cliente, debemos saber que ese cliente necesita más información de nosotros. Es cuando entregamos un portafolio, cuando entregamos cualquier cosa que tenga que ver con nosotros, primero, gráficamente debe estar alineado al sector en el que estamos. Es. bien. Yo, yo creo que ustedes son conscientes que la, la parte médica tiene un como un, un esquema visual sí, ¿Un, estilo propio? Un, un, estilo propio. un estilo propio las, las eh, los concesionarios tienen otro estilo propio las aerolíneas todo tiene un segmento y todo tiene como algo que lo representa esto para el ser humano es muy importante el ser humano es demasiado perezoso si el ser humano pudiese quedarse acostado, lo haría sin ningún problema. Y es porque el cerebro reptil siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí eh, diciéndonos ahorra energía, no sabemos qué puede pasar más tarde, necesitas tener toda tu energía, come bien, aliméntate bien, bueno, toda esa parte. Pero el ser humano es muy perezoso, entonces si el ser humano pasa por un lugar y ve una publicidad y sin tener que analizarla mucho, sabe que tiene que ver con seguros, esa parte ya va a estar a favor de nosotros. Entonces, debemos ser muy inteligentes. Si estamos manejando una marca propia, debemos tratar de que se parezca a otras marcas de seguros sin caer en la copia. Pero entonces, tenemos que usar iconografía que se use en ese sector. Debemos usar imágenes similares a las que usan otras marcas. Por ejemplo, Seguros maneja mucha familia uh -huh. en, en la fotografía, maneja familias felices... Maneja familias dentro de un carro, maneja familias en una sala divirtiéndose. Toda esta parte debemos manejarla muy bien. Muchas veces, por ser un poco innovadores, tratamos de usar algo que tiene que ver más con otro sector. Uh -huh. A eso se pueden atrever marcas muy grandes, porque ya tienen una cantidad de seguidores y tal vez eso no los, no los va a llevar a un posible fracaso. Pero cuando somos una marca nueva, Debemos ser muy conscientes que apenas nos están reconociendo, ¿cierto? Debemos tratar de ser llamativos, pero dentro del sector en el que estamos. Uh -huh. Bien, hay muchas marcas que han tratado de ser muy llamativas, pero no lo logran. Y yo creo que eso, le, eso pasa en cualquier sector. Entonces, esa es como la primera recomendación. Si ustedes miran, yo estoy enfocado a emprendedores. Y estoy enfocado a personas que trabajan tal vez desde, desde su casa. Entonces, si ustedes miran en el fondo de esta imagen... Hay una persona con una agenda, en un computador, en una laptop, con un café, unas gafas y un cactus que no se alcanza a ver bien, pero es como una matica que está en la parte de atrás, en una maceta. Todo esto no es gratis, o sea, esto no es porque sí, porque me gustó la imagen. Porque es bonita. Es porque es bonita nada, nada más. Generalmente la gente que no, que no estamos, en, digamos que no estamos formados profesionalmente así, escogemos una imagen porque nos pareció bonita, Esa. pero no nos en la relación que posiblemente tenga le voy a contar una anécdota en algún momento yo estaba trabajando asesorando a una empresa que tiene que ver con algo tecnológico que funciona en los cafés o sea en un café o en un restaurante y su publicidad estaba hecha con una imagen que estaba en una oficina entonces fue lo primero que yo le resalté a esa, a esa empresa o sea ustedes venden en un café o en restaurantes y están haciendo la, la publicidad con una oficina porque también había como una mática como un cactus y se veía como una repisa atrás. Obviamente eso no era un restaurante o no era un, un café. Entonces es ahí donde debemos ser muy inteligentes y saber con quién nos estamos comunicando y gráficamente cómo debemos hacerlo. Tanto que seamos una empresa como que seamos una persona. Acá hago un paréntesis muy importante para hablar también algo muy importante en el branding personal y es que muchas veces las personas... Tienen como unas pasiones propias, bien sean políticas de fútbol o religiosas. Ajá. Y es muy importante que si somos agentes de seguros, si tenemos que ver con personas y si trabajamos con nuestro nombre, no compartamos nada de estos tres temas a no ser que sea extremadamente necesario. O a no ser que cuando lo hagamos de verdad estemos entregando algo a la comunidad que nos sigue a nuestros amigos, o si tenemos una fanpage. He visto muchas fanpages de diferentes empresas que comparten muchas cosas religiosas. Está muy bien que sigan una religión, o sea, es perfecto y es muy necesario. Pero, ¿qué tal si una de las personas que lo sigue no tiene nada que ver con esa religión o está en contra de esa religión? ¿Tú crees que va a seguir siendo el cliente de esa empresa? Posiblemente no. Ahora en Colombia estamos en una fase política, Estamos en unas campañas políticas que están polarizando bastante a la, a la sociedad. Y yo les recomiendo, si ustedes trabajan bajo su nombre ustedes son los, o si sus clientes lo siguen en, en alguna red social, que pasa, mucho, pasa mucho. mucho, no compartan nada que tenga que ver con política, porque esto les puede traer con alguna contraprestación. Esto puede ser el motivo que un cliente que ya estaba a punto de comprar, pues ya no les compre porque si es muy amante o es muy seguidor o de verdad tiene una, un, o sea, una pasión muy fuerte por eso que estás compartiendo y es totalmente contrario a lo que él sigue, inmediatamente bajar dejar de ser un cliente. Bueno, acá ya cierro este paréntesis porque es algo que le recomiendo mucho a las personas cuando las asesoro en branding personal y eso que también pasa en las empresas. Hay empresas que no se dan cuenta que posiblemente apoyar a un político puede estar trayendo algo negativo a sus empresas y pues puede seguirlo y puede gustarle, eso no tiene nada de malo, pero no lo vinculen a las empresas. Esa es como la sí, recomendación. Separando de la marca. Exacto, Separando que no toque ni la marca ni su marca personal. lo pasemos al siguiente slide. Ok. Ahí está. Bueno, ahora sí, entremos ya al branding y el branding define cómo te ven. Entonces, tiene cuatro partes. Lo que comunicas, que es lo que estábamos hablando hace un momento, de política, fútbol y religión, Procura solamente compartir temas que tengan que ver con lo laboral. Eh, si ustedes entran a, a, mi, a mi Facebook o a cualquiera de, de, de la red social de, de Brand Brand, en cualquiera de los, de los perfiles que tiene, van a encontrar que no hay nada religioso, no hay nada político y no hay nada como que tenga que ver como con, alguna, eh, con algo como que yo siga. Eso ya yo lo manejo con, mi, con mis amigos y en mi círculo más cercano. Bueno... Y lo que comunicas también tiene que ver mucho con esta parte que comunicamos de, de nuestra empresa. Muchas veces las personas no son conscientes que la única conexión que tienen algunas veces con sus clientes es la imagen gráfica que están compartiendo. Uh -huh. Yo también eh, me dedico a actualizar marcas y a diseñar marcas. Y muchas veces llego a empresas donde no le han puesto nada de, de cuidado a esta parte. Yo le hago una, una, una pregunta a ustedes. Digamos que ustedes están comprando una salsa de, de tomate, por poner un ejemplo muy simple, y están en una góndola en un supermercado. ¿Ustedes compran la de la imagen menos atractiva? O sea, ¿ustedes compran el frasco que es menos atractivo? El más feo. Sí. <risa> Digamos que es <sea> el más feo. <risa> Digamos que es el más feo, sí, sí, como, como por ser más más claros. O ustedes se sienten atraídos a comprar el que tiene el, el envase más bonito, el que tiene el envase más atractivo y el que tiene la etiqueta más llamativa. Esa parte debe ser muy importante en sus empresas, bien sea que trabajen con su nombre o bien sea que trabajen bajo una empresa corporativa. Ahí ya empezamos a hablar de la imagen gráfica. La imagen gráfica no necesariamente es el logotipo, es todo lo que acompaña gráficamente a la empresa fotografía, piezas gráficas eh, el stand si llegan a ir a una feria todo lo que sea gráfico o sea, todo lo que entre por los ojos, o sea, todo lo que entre por el sistema visual es imagen gráfica y la, la fotografía que ustedes compartan en la playa o sea, todo eso está cargado a su imagen personal ustedes deben ser muy cuidadosos es más, deben ser muy cuidadosos en qué lugares están. O sea, si ustedes llegan a ser registrados en una fotografía, en cualquier parte, en un bar, si llegan a dar borrachos en la calle, o sea, todo eso tiene que ver con la imagen gráfica. O sea, todo lo que las personas ven de ustedes tiene que ver con la imagen gráfica. La fotografía, ya hablando ya de una fotografía más, más profesional y más corporativa, debe comunicar a las personas algo aspiracional. Si ustedes miran, volviendo a tomar el tema de, de Coca-Cola, ¿ustedes cómo ven las, las fotografías de Coca-Cola? Yo creo que para mí, lo que yo recuerdo siempre es alguien muy feliz, esté donde esté, esté con sus amigos, esté con su familia, esté con su pareja, pero siempre está muy feliz, o sea, es, es el top de la felicidad, lo que eh, Exacto. Entonces miren que la, la fotografía en cualquier ...parte en cualquier empresa, en el sector que sea... ...debe ser muy aspiracional... ...si ustedes ven un comercial o una fotografía de, de Apple... ...siempre la persona está con una plenitud... ...o sea, como en una cosa impresionante... ...como que no acaba de la felicidad por tener un celular iPhone en las manos... ...si ustedes ven fotografías de automóviles... ...pues pocas veces muestran el automóvil quieto... ...siempre está en movimiento y siempre está como a una velocidad que toca barrido entonces uno le ve como una impresión de, de velocidad a, a esa imagen, ¿cierto? Y por aquí, justo, mira que yo no sé si lo que acabas de tocar, Jorge, justo responde lo que nos eh, pregunta Constanza Rojas, y ella dice, uno es cuidadoso con lo que publica en la fanpage, pero es importante lo que se publica en el Facebook personal, ¿qué tan vinculados pueden estar? Y te digo una cosa, digamos que conozco más o menos el caso de Constanza, y Constanza, si estás ahí, eh, pues Constanza es muy reconocida, evidentemente, por su marca, ¿cierto?, por su agencia, la agencia que representa, es decir, que seguramente están absolutamente vinculados la marca y la agencia que la representa con su vida personal también y con su nombre. Sí, realmente Constanza es bastante importante. Eh, muchas veces no somos conscientes que nuestros clientes o nuestros posibles futuros clientes están en nuestro círculo más cercano. Cuando compartimos cosas en nuestro, en nuestro Facebook, bueno, yo creo que es más un control propio. Uh -huh. El Facebook te, te permite mirar qué cosas quieres tener públicas y qué cosas quieres tener privadas. Ahí también tienes que ser muy consciente de que lo que compartes en tu Facebook y las personas que están en tu Facebook son... Digamos, eh, personas muy cercanas que entienden por qué estás compartiendo X o Y contenido. Pero, si, no, si hay personas que son tus clientes ahí, si hay, si hay personas que no son de, de tu círculo más cercano, es ahí donde debes tener mucho cuidado. Desde mi parte, yo procuro tener personas o que necesito tener dentro de, de mi Facebook personal o solamente amigos y familia ...y personas que están cerca a mi sector... ...entonces que si yo comparto algo... ...pues posiblemente van a ser de una ideología similar... Uh -huh. ...pero por ejemplo en esos momentos... ...que en Colombia estamos en una polarización tan grande... ...pues yo no comparto nada de... ...de, de política... ...porque si, yo no sé si el cliente que voy a visitar mañana... ...está por un candidato... ...o por el candidato que yo... ...opino... ...o por el candidato que yo pienso que es el mejor... ...porque posiblemente esté con el contrario... ...y al otro día puede que la conversación se torne no en el tema que a mí me interesa, que es del de, el profesional, que me, el profesional que me compete a mí, sino que se va a sesgar hacia esa parte. O, o si va a perder mi credibilidad por seguir a X o Y candidatos. Ahí es donde debemos ser muy conscientes de, de lo que compartimos. Es más un control personal y es más una recomendación. Es una recomendación que cualquier persona que trabaje con imagen te va, te va a hacer. Uh -huh. Entonces es más como un control personal. Si en tu Facebook personal solamente tienes amigos y familia, y, no, y posiblemente ninguno de ellos va a ser tu cliente, o no vas a perder un cliente por, por eso, eh, puedes manejarlo sin ningún problema. Pero en sí, lo que tenga que ver con tu marca, eso sí no, no, no, no puede estar sesgado ni a política ni a religión. Esa es una recomendación que te hará cualquier empresario. Ok, perfecto otra pregunta por ahí? Luisa, Luisa Fernanda González nos pregunta que si, si no somos una agencia nueva, pero nuestra imagen corporativa no se, no se asocia a seguros, ¿es bueno cambiarla? Sí, es muy importante cambiarla porque hay marcas, por ejemplo, algo que siempre me, me preguntan en ese tipo de espacios, bueno, y Nike pues no tiene nada que ver con tenis, o sea, tú ves la marca... Y pues por ninguna parte se ve que es algo que tenga que ver con ropa... O sea, no hay un zapato ahí. Sí, no hay un zapato ahí. Uh -huh. Pero pues llevan 80 años da, haciéndose esa imagen, ¿cierto? Posiblemente al inicio nadie sabía que tenía que ver con zapatos uh -huh. o con ropa de, deportiva. Hay dos formas de, de hacer una marca. Una marca se puede hacer muy, muy sonora, ¿cierto? Eh, o muy sesgada y muy lineada. Hacia, hacia el sector en el que estamos con soft seguros ¿cierto? entonces esa es una forma la otra forma es tal vez como Adidas que Adidas es la unión de dos partes del nombre del dueño que se llamaba Adidas World entonces eh, hay diferentes formas de, de, de hacer una marca el logotipo importa desde la parte figurativa de la marca la, la marca tiene dos partes una que es figurativa y otra que es nominativa la figurativa es lo que vemos la nominativa es lo sonoro, vale, entonces debemos ser conscientes que la persona que quiera recordar nuestra marca se le haga fácil recordarla. Uh -huh. eso es todo, o sea, ese es el pilar de una buena marca, que es lo que queramos comunicar si sea recordado, okay. ¿cierto? Entonces por ejemplo, brand brand pues una persona que sepa inglés pues va a saber que brand es marca, entonces ya digamos que por esa parte va a tener como una recordación alta, soft seguros eh, ya digamos que es recordable porque es sonora y va como muy ligada al, al sector pero también es muy fácil de recordar Adidas, Nike son palabras cortas Coca-Cola tiene que ver con algo pues, que hace que es cola ¿cierto? Pues mm -hmm. ese, ese tipo de gaseosas son, son colas, Pepsi también es un nombre muy, muy fácil de recordar Levi's, bueno muchas marcas han procurado tener nombres muy, muy cortos y las, que los, y las que tienen nombres tal vez muy largos tratan de minimizarlos, por ejemplo, KFC, Ajá. ¿cierto? Tokyo Fresh Chicken, entonces, pues tal vez ese nombre se les hizo muy largo, entonces mejor KFC. Bueno, entonces digamos que es importante cambiarla y actualizarla, ah, bueno, algo que acaba de resaltar es que una marca se debe actualizar por lo menos cada seis años, cada cinco o seis años debe ser actualizada, entonces esa parte hace, hace primero que las, que las marcas se vean renovadas y que se vea como una marca actual, y como cualquier cosa, hay ciertas, eh, ciertos lineamientos temporales o ciertas tendencias que hacen que las cosas se hagan más, más vistosas. Ok, bueno, eh, ¿dice, sí, dice Constanza, yo creo que en la misma línea de la pregunta de Luisa Fernanda, si, ¿cómo decidir si hay muchos clientes que ya reconocen mi marca, pero tal vez no sea lo mejor para un público nuevo que se quiere impactar por los medios actuales? Me imagino que es a los jóvenes, ¿verdad, Constanza? Bueno, hay algo muy importante eh, en, en este punto. Medir la, la recordación es un poco difícil. O sea, no hay como un método, como que uno diga, ah, bueno, te recuerdan mil personas, ¿cierto? Eh, si ustedes miran, las, las marcas aproximadamente entre cada cinco y seis años se actualizan. Cuando empiezan a manejar una nueva línea dentro de su pool de, de, de servicios, se actualizan. Ajá. Empiezan a abrir nuevas líneas, sí. ¿cierto? Entonces, es más como hacerte asesorar de una persona que te pueda decir, mira, en estos momentos tu marca todavía aplica para la tendencia actual, para la transformación digital, eh, porque hay algunas marcas que es muy difícil implementarlas en redes sociales, uh -huh. eh, tal vez bordarlas es complicadísimo porque escogieron un árbol... Eh, que es súper frondoso y es súper elaborado entonces cuando lo van a poner en una red social o pues lo van a abordar, entonces no se puede ese tipo de cosas van comunicando que tal vez tu marca ya está para ser actualizada justo, así es y lo hice, y lo, lo acaba de decir Constanza dice, pero una cosa es actualizar y otra cosa es cambiar por, completo, por Exacto. completo sí, sí, sí, o sea, cambiar una marca del todo es lo menos recomendable que pueda haber hay algo que se llama lifting de marca y es un proceso donde uno toma como aspectos muy característicos de la marca la, la toma eh, toma sus rasgos característicos y empieza a trabajar con estos tal vez actualiza la, la tipografía el tipo de letra a una tipografía más actual que sea más fácil de, de usar en redes sociales se simplifica un poco el, el isotipo que es el símbolo que la representa y así empezamos como a hacer una, una actualización también si somos muy inteligentes y la sabemos hacer la aprovechamos para subir nuestro estatus de marca. Exacto. Yo, yo creo que yo tengo una percepción desde, desde, desde, digamos que desde mi posición como persona que no trabajan en esas temáticas, creo que para mí las marcas que he visto que, que se actualizan suben de estatus, las veo que suben de nivel, es decir, se, se ponen un poco más clasuditas, como decimos aquí. Exacto. Entonces me, me, me gusta eso porque es como como que yo estoy vinculado con esa marca, entonces a la final estoy como que subiendo también de estatus con ellos. Eh, sí. Exacto, entonces, y puede, digamos, tal vez eh, tomar un, un público más, más joven, eh, nos, dicen, nos preguntan que si no hay sonido. Nos preguntan que si no hay sonido y por favor confirmenos ahí. Eh, bueno, si las personas nos están preguntando, pues... Ok. Sí, hay... Alberni Vargas nos dice que no hay sonido y por favor díganos si ahí no hay sonido. Se está oyendo lejísimos, dicen ellos. Entonces, bueno. vamos a acercar un poquitico sin gritar sí. mucho para que no bueno. se vayan. Perfecto. dice que sí hay sonido. Muchas gracias. Listo. Eh, bueno, re, eh, retomando esta parte, debemos ser muy inteligentes cuando hacemos un lifting de marca. Ok. O sea, debemos comunicarlo, debemos decirle a las personas, estamos creciendo, debemos decirle a las personas, eh, nos estamos actualizando para ser mejor para ti... Estamos eh, avanzando para que avances junto con nosotros. Es usar este tipo de frases para, para comunicar que hubo un cambio positivo. Y tampoco se hace de la noche a la mañana. Eh, Hay un tránsito está. y uno lleva a la gente a, con, pues, a, a que acompañe a la marca en ese cambio. Eh, exacto. Uno, uno genera como una expectativa de, de, de que va a pasar algo dentro de la marca. Por supuesto. ¿Listo? Por supuesto. Entonces, bueno, pasemos por favor a la, a la siguiente... Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno... Debemos entender que cada persona que se acerca a nosotros es nuestro cliente, principalmente cuando manejamos servicios. Cuando, no, cuando manejamos un servicio debemos entender que cualquier persona que nos presentan o con la que hablamos es un cliente potencial. Por eso no debemos ser ajenos a, a saludar a alguien en la calle, a presentarnos, a ir a un evento con nuestra publicidad. Porque es importante entender esto. Es, es importante entender que cuando vendemos servicios somos agentes de servicio y estamos en pro de mejorar la sociedad con lo que hagamos, con cualquier cosa que hagamos. Entonces, dentro de Brand Brand eh, hemos implementado un modelo que aparece pues, en diferentes partes y tiene que ver con cuatro partes esenciales. Lo que amas, tu talento, lo que te da rentabilidad y lo que tu cliente necesita. Estas cuatro partes deben estar presentes en el branding personal o en cualquier tipo de branding, bien sea corporativo o, o personal. Porque lo que amas va a hacer que tu energía al hacerlo sea muy positiva y lo más seguro es que vendas con mucha facilidad. Si tu talento es vender, pues ya digamos que tienes esa, esa parte ya como, como ganada. Eh, lo que te da rentabilidad obviamente, pues porque es importante... Sentir que el trabajo que estamos haciendo nos, nos representa un, una ganancia, ¿cierto? Nos, nos genera valor tanto personal como monetario. Y lo que tu cliente necesita es algo que yo creo que las personas que vendemos sabemos analizar muy bien. Sabemos analizar muy bien qué necesita nuestro cliente y nosotros cómo podemos trabajar para mejorar esa parte. Entonces, en el branding personal y en las ventas debemos ser muy inteligentes al saberlo. Yo siempre, cuando estoy hablando con las personas, empiezo a hacerles ciertas preguntas para saber qué es lo que necesitan. Entonces, muchas veces cuando llegamos a vender, pues puedo hablar desde lo que conozco de los seguros, entran a como a subir el miedo, subir el miedo, subir el miedo, subir el miedo, subir el miedo, diciéndole todas las cosas que posiblemente le pueden pasar en la vida. Cuando hacemos esto, no nos damos cuenta que estamos aumentando eso, y realmente lo que el cliente necesita es que le den tranquilidad. O sea, si yo compro un seguro es para estar tranquilo. Yo tengo un seguro de, de, de asistencia en mi casa para mí para mis papás, entonces a mí eso que me da? Seguridad. Pero si la persona empieza a, a decirme, es que tus papás se pueden accidentar en casa. Entonces, en ese momento yo que voy a sentir, antes va a sentir, es como terror. Y es ahí donde debemos ser muy inteligentes. Lo que el cliente necesita en un sector como los seguros, es sentir tranquilidad y acompañamiento. No miedo. No miedo. Ajá. O sea, porque es que él ya tiene un miedo. Pero si, si tú llegas... Hay un humorista que me gusta mucho, se llama Franklin Ramos, y él tiene una rutina... Sea, no, ¿verdad? No, él es, él, él es paisa. Ah, okay. Él es paisa. Y él tiene una, una rutina que es muy, es muy graciosa, pero realmente es muy, muy cierta. Él habla de los, de los vendedores de, de seguros. Entonces, cuando está el vendedor de seguros, él le dice... Es que mira, si tú pierdes un brazo, te damos 100 millones. Y él dice, yo en ese momento empecé a sentir tan innecesario mi brazo derecho. O sea, porque, o sea, imagínate que, que, que el argumento de venta sea, si pierdes tu brazo te doy 100 millones. O sea, realmente hay que vender es un acompañamiento, hay que vender una tranquilidad, hay que vender algo como que me comunique que yo obteniendo ese servicio voy a estar tranquilo, o sea, voy a estar seguro en cualquier parte que esté. Entonces, es algo donde debemos ser muy inteligentes, ¿cierto? Y es muy importante cuando vendemos, vendamos lo que sea. Debemos saber es nuestro cliente que necesita en el sector en el que estemos y en la ciudad en la que estemos. Y si en la ciudad en la que estamos tiembla mucho, pues entonces debemos comunicarlo, por ejemplo, tranquilo que en, en algún evento de algún movimiento telúrico eh, nuestro seguro eh, te acompaña en lo que necesites. Si, si ustedes miraron, o si ustedes escucharon, perdón, ahí sí se menciona el accidente, o sea, se menciona en un movimiento telúrico, pero no se le está dando gran importancia, se le está dando más importancia al acompañamiento dentro de esta parte, ¿cierto? Y lo que trae rentabilidad es porque yo creo que nosotros todos, por menos capitalistas que seamos, necesitamos dinero. Y es muy importante que lo que hagamos de verdad nos dé rentabilidad. Y si no nos da rentabilidad, es mejor mirar otro lugar o mirar otro espacio, mirar otro negocio donde nos sintamos mejor. Pasemos por favor a la Así siguiente. Es. Perfecto. Bueno, algo que sí es muy importante en las personas que prestamos servicios es que no hay una segunda oportunidad para la primera impresión. Debemos ser muy conscientes que todos los días nos debemos vestir como si fuéramos a vender vayamos a ir al supermercado, vayamos a ir a cualquier parte que vayamos a ir, debemos cuidar nuestra imagen personal. Entonces, eh, esto digamos que tiene que ver más es como con el estilo de la persona, por eso yo ahí escribo que no se debe perder el estilo, porque si no, nos vamos a dar disfrazados, Andrés. Entonces, hay muchas veces que... Llega alguien a vendernos y está como tan acartonado y está como con una ropa como que, no es, que parece prestada. No <risas> dicho, parece prestada. <ríe> eh, exacto, ¿Para? o sea, de verdad parece disfrazado. Pero también debemos tener en cuenta que nuestro sector debe tener ciertos lineamientos. Entonces, yo les voy a invitar a ustedes a que hagan un ejercicio en estos momentos muy simple. Eh, alguien que me responda cómo se imaginan a un carpintero. Cómo se imaginan, ustedes a un carpintero lo pueden describir ahí y compartirnos en este momento. Y además aprovecho para, para, para con contarles que tienen que estar muy, muy, muy atentos. Sigan muy atentos, porque rapidito se viene la sesión de la rifa o el sorteo para dos sesiones de acompañamiento con Jorge Espina Así que, bueno, por ahí nos dice Constanza Rojas que con un overol muy bien. Perfecto. ¿Quién más? Y sigan muy, muy, muy, muy muy atentos porque ya casi se viene el sorteo para que sigan muy pendientes a las personas. Solamente válido para las personas que están en vivo ahora. Así que van a tener que ser muy juiciosos y estar muy atentos. Perfecto, lleno de polvo y con ropa vieja. Dice Juan <risa> Carlos Fierro. Listo, perfecto. Gabriela ver, que me lo imagino con overol -over y manos ásperas. Muy bien, listo. Ese es el mejor ejemplo de que cada sector sí tiene una imagen en nuestra mente, ¿cierto? Lo mismo si, si, si, si preguntamos por un mecánico, por un abogado, por un psicólogo, por un artista, por un pintor. Cada uno, o sea, realmente en la sociedad existen los, los clichés, ¿cierto? Ajá, sí. Entonces, ahora, ¿cómo se imaginan ustedes un buen vendedor de seguros? ¿Cómo describirían ustedes a un buen vendedor de seguros a quien ustedes le comprarían, siendo ustedes... Vendedores de seguros. de seguros. Pero, ¿cómo, le, o sea, ¿cómo se imaginan al vendedor de seguros al cual le comprarían? Ropa de trabajo, no, esto es ropa de trabajo lleno de acerrín eso es para la respuesta anterior. ¿Y cómo se imaginan a un vendedor de seguros, a un muy buen vendedor de seguros? Descríbanlo allí. Vestimenta pública y elegante, confiable y bien presentado, chévere. A ver, necesitamos un poco más de... Mi imaginación, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo describirían ustedes? Algo más detallado, Ajá, un poco más detalladito. De traje, tipo ejecutivo, excelente presentación personal, idóneo. Perfecto, bueno. Si ustedes miran, realmente ese, ese cliché sí existe, pero sí, sin perder el estilo, les voy a dar unos tips para, para ser, digamos, tal vez un ejecutivo joven o no vernos tan, tan acartonados. Lo que más miramos las personas es la dentadura, el cabello, el cabello, digamos, de, de, depende del color. Una persona rubia, pues se puede, hablando, vamos a hablar de, de los hombres, eh, tal vez si es rubio, y si el cabello castaño, pues no hay ningún problema si no, lo, si no tiene apariencia húmeda. Para las personas que tenemos el cabello negro, es muy importante que tenga una apariencia húmeda porque nos va a ver, nos, nos va a hacer ver más limpios. La barba, a no ser que sea una barba muy bien puesta y que esté muy bien arreglada y que esté marcada, es importante no manejar la barba, a no ser pues que se nos vea muy bien y que nos crezca por todas partes. Las uñas son muy importantes, y más si estamos en una mesa. El cuello de la camisa, eh, limpio, doblado. limpio, doblado. Las manos limpias, no estar sudorosos, a no, pues. Obviamente, estamos en un lugar caluroso, pues lo más normal es que transpiremos, pero es lo posible que esto no pase. La, la estructura y las telas de la ropa son bastante importantes. Y el calzado, eso para los hombres. Para las mujeres, eh, pues obviamente siempre se ha recomendado pues que los escotes no sean muy profundos a la hora de vender también las uñas. El cabello se debe ver limpio y peinado. O sea, que se entienda cuál es el tipo de peinado. Yo sé que hay algunos peinados que tienen como algunas ondas o ese tipo de, de, de, de movimientos o de formas, pero se deben ver cuidados. La ropa también se debe ver muy limpia, el aroma también debe ser sutil, pero o sea, que huela bien, y eso igual también para los hombres, y también el calzado. Entonces, esos son como tips como muy simples, pero no muchas veces los, los paso un poco por alto. Entonces, la primera impresión, el primer saludo, otra, otra cosa la forma de dar la mano. Pasemos por favor a la, okay. a la siguiente. Acaban, sí, justo acaban de hacer un comentario con, con respecto a eso. Luisa Fernanda González dice que preferiblemente no saludar de, de mano si tiene mucha sudoración. Exacto. Por ejemplo, yo, yo, yo les cuento, cuando yo sé que ya me va a dar con el cliente, pues yo siempre me, me reviso que mi mano esté seca, que no tenga tal vez sudor en la frente porque puedo haber caminado un poco antes de, de llegar allí. Eh, bueno, toda esta parte que mi ropa esté bien estructurada antes de, de presentarme con la, con la persona y la actitud lo es todo, o sea, la actitud de verdad es con lo que nosotros vendemos, yo, yo no sé si ustedes lo han notado, pero tal vez cuando estamos algún día decaídos cuando no estamos con toda la actitud, hemos dormido mal ese día tal vez no cerramos negocios y es por eso, porque la, la actitud no está bien, la actitud se nota en el saludo en la forma, o sea, no se debe apretar muy fuerte, pero tampoco se debe entregar la mano como cualquier cosa, o sea, el contacto debe ser muy firme, obviamente, vuelvo y lo repito, sin ser muy agresivos, pero el saludo sí tiene que ser firme, tanto para los hombres como para las mujeres. Y se debe mirar siempre a los ojos. Hay algo que pueden buscar también y es, eh, digamos en YouTube, tips de lenguaje no verbal y saludos. Al, al tratar y saludos corporativos, y estos dos temas le, le van a facilitar mucho. Uno no es consciente cuando saluda de la forma en que pone los, los pies, pero a veces, cuando saludamos, digamos que acá es difícil mostrarlo, pero hay una forma en que nuestros pies se muestran cordiales y la postura de todo nuestro cuerpo se muestran cordiales. Entonces, es muy importante que esa actitud de saludo se vea bien. El, nuestro timbre de voz es muy importante o sea, el timbre de la voz eh, Andrés tiene un video muy bueno de TED que trata precisamente sobre eso sobre cómo manejar nuestra voz, yo le contaba a Andrés en el en el taller en el que estuvimos que yo era gago, o sea yo gagueaba todo el día y en el colegio para poder exponer tuve que aprender a, a preparar muy bien las las presentaciones todavía a veces me pasa un poco cuando estoy un poco cansado, pero procuro tener mucho cuidado con lo que digo. Uh -huh. Entonces, es algo muy importante, a veces no le prestamos importancia. Hay ejercicios para aprender a modular la voz, hay ejercicios para poder hablar dos, tres horas de seguido sin que nuestra voz se afecte. Hay, hay momentos donde debemos re, eh, respirar por la nariz de una forma más profunda. Eh, hay muchas cosas que debemos hacer en nuestras, pues, con nuestra voz y a veces tenemos que tener reuniones desde las 8 hasta las 8 de la noche y calculen cuántas horas hablamos al día entonces eh, es muy importante la actitud ¿Eres, ¿hay alguna pregunta? Nos dice, nos dice Luisa Fernanda González que con respecto al lenguaje anteriormente en la parte comercial no se debía tutear a los clientes pero eso está cambiando con, pues, eso ha cambiado con el tiempo ¿cuál es su recomendación? mi recomendación es tratar de, de, de, de dirigirnos a la persona más por el nombre o sea, por el nombre eh, digamos, hola Andrés, ¿cómo estás, mira Andrés, te traigo esta propuesta eh, eso es como la primera recomendación tutear es algo más más de, más de los insights que tenga cada cultura y cada, y cada país, por ejemplo hay algunas partes de Europa por el contrario, no tutear es antes negativo. O sea, cuando yo trato a una persona de usted, eh, es negativo. Entonces tiene que ver más con los insights y con las improntas que tenga cada, una, cada uno de, de los países. Desde mi punto de vista y lo que yo he vivido, y con las personas que yo he tratado, funciona más tutear. Uh -huh. Porque la persona se siente más cercana. Hay algo donde uno también tiene que ser muy intuitivo, y es que si la persona no te está tuteando no lo hagas, o sea, si la persona te trata de usted, tienes que seguirla tratando de usted, porque es su lenguaje y tú tienes que igualarte al lenguaje de esa persona, entonces es muy importante, entonces, ¿qué te parece si hacemos el sorteo? Perfecto, bueno, vale. señores, llegó el momento, vamos a quitar entonces en este momento y agradeciéndole a Jorge por estas diapositivas que nos ayudaron a, digamos que a graficar un poco todo lo que estábamos haciendo, entonces aquí, bueno, nos vamos a compartir, nuevamente ahí ya estamos en pantalla. A ver, bueno, ¿cuáles la, ¿cuál son las condiciones? Yo, yo pensaría que entonces, para ser justos, y como lo comunicamos en todos nuestros canales, uh -huh. solamente la gente que esté en vivo puede participar. Sí, ¿sí? este que sorteo va a ser ya, o sea, solamente ya. el ganador lo sabemos, ya pero, pero bueno, bueno. ahora mismo, ahora mismo vamos a ver el ganador. Así que, pida a todos ustedes ahí, bien, bien, bien, bien, digamos que Bien, desperticos, porque este señor Jorge nos va a contar cómo eh, vamos a ganar esas, eh, bueno. esas sesiones de, de coaching, ¿cierto? Sí. Son unas, unas cortas sesiones de coaching. Bueno, para la, para la primera, que es okay. la sesión de branding de, de dos horas, ¿cierto? Vamos a hacer algo muy simple. A la primera persona que escriba al WhatsApp, más 57, 314 760 31 96 otra vez más 57 314 760 31 96 escriben yo quiero tenemos dos cupos este es el primero este es el primero de los sorteos vamos a la primera persona que escriba a él 314 bueno más 57 por WhatsApp okay, sí. por WhatsApp 314-760-3196. Recuerden que es al WhatsApp. Vamos al WhatsApp. Entonces, la primera persona que escriba se va a ganar la sesión de dos horas de coach junto a Jorge Ospina. Así que estamos esperando. Listo. Por... Eh, la la primera persona que escribió su número termina en 4226. Ya, ya me pondré en contacto contigo. Al terminar... Eh, eh, el live 4226 si sí. 4226 fue la primera persona ganadora. Y, a, y, a, y, y cuáles son los primeros tres: los primeros bueno, tres, los, los eh, 7709, los dos últimos cuatro y 3740. Vamos a ver, espérate. No, sí. sí. No, ella me escribe. Ah, ok, ok. ¿list? Entonces el, te, el, el teléfono. En 42 En 42.26 en 26 acaba de tener el primer ganador Sí, que era asesoría de dos horas. ¿Asesoría de dos horas en la temática? Re... No, lo, lo que necesite Brandy. Ok, todo lo si que sí. personal o si es corporativo. Claro. Relacionado con, con Brandy. Y vamos por el segundo sorteo. Por favor, las personas que están ahí presentes, Escríbanos ya en este momento ahí en Facebook. ¿Quién está presente en esta sesión? Porque vamos a hacer el segundo sorteo. Vamos a darle un minutico mientras la gente se conecta, bueno, se reconecta aquí y nos dice yo estoy presente, yo estoy presente, vamos a hacer el segundo sorteo. A ver, ¿quién está presente ahí? Daniel Espina, Lina Fierro, Constanza Rojas, Marta Vanegas, Luisa Fernanda González, Emilio Segreste, Laura Severo, eh, Mai, LVP Seguros, Luisa Fernanda González nuevamente. Bueno, perfecto. Vamos entonces despacio. Vamos a ver quién. Se gana este segundo sorteo. ¿Quién se va a ganar? Eh, un diagnóstico de marca de ah. una hora. ¿Vale? Miense su marca personal o la marca que manejen, pues eh, corporativa. Felipe Jaramillo Lizarrande, también presente muy bien, Felipe. Muchas gracias Listo. por ahí. El, el siguiente sorteo es la primera persona que me envíe algo gráfico de, también al, al más 57 314 760 3196. Que envíe o su logotipo o la imagen con la que trabaja. Ya, vamos. Vamos a mandar entonces el logotipo o la imagen con la que trabaja al número... Más 57, sí, 314, 760, 3196. Estamos esperando el, prim, el último ganador. Este es el segundo sorteo. Es una asesoría de una, de una hora en, en un, el tema. Sí, en un diagnóstico. En Listo, ya ah, llegó. Ya llegó, ya llegó. Tenemos ahí el segundo ganador. El segundo y el último ganador de la sesión de Academia Orsegurs. Vamos a ver. Su número está terminado en 35.24. 35.24. Y descargará la, la imagen. Regálenos a ver. Un momento, un momento, un momento. Nos está llegando. Está un poco lento aquí. Bueno, pero ya sí. no es que es el que terminan. Bueno, acá dice Soinko. Soinco Grupo Empresarial. Perfecto, Listo, perfecto, perfecto para la gente de ese disco. Y May decía eh, que por aquí tu WhatsApp no me registra el C eh, Por eso estábamos, eh, para ti, para May que estás ahí conectado Gracias por estar conectado, por eso estábamos dictando el más 57 Que es el, eh, evidentemente el código de nuestro país, país. En nuestro país Y luego el número, para, así como para que todos ustedes estuvieran súper perfecto. Perfecto. Perfecto. perfecto Y con las personas que... También participaron, bueno, ahorita les estaré también enviando algo, eh, un par de beneficios que les pienso dar en algunos de descuentos si están interesados, pues como en alguna sesión, en algún eh, paquete pues de los, de los que maneja Brand Brand. Bueno, entonces continuemos con las otras dos diapositivas. Perfecto, sí, señores, mil gracias por participar ahí. Vamos entonces con las dos últimas diapositivas y terminamos en la sesión del día de hoy. Así que, bueno, vamos entonces con las dos últimas diapositivas y aquí está... La número 6. Listo. El lenguaje no verbal que ya lo hablábamos, Ajá. pero hay ciertas cosas que definen el lenguaje no verbal. La posición de las manos siempre debe estar hacia arriba. O sea, siempre debemos entregar la palma de nuestras manos. ¿Vale? Eso es algo antropológico que nosotros tenemos y es porque es una parte blanda. ¿Vale? Así Entonces, es. esta parte siempre debe estar. El cuello, por lo regular, debemos tratar de de que se vea, o sea, no debemos bajar nuestro mentón porque parece que estamos escondiendo algo también la postura de los pies, los pies siempre deben estar abiertos abarcando a las personas a las cuales les estemos hablando ¿listo? Esos son como los, los tips como más desde lo corporal la voz siempre tiene que buscar que sea lo más alta posible sin ser chillona Bien, en los hombres desde que más grave, o sea, más grave, más gruesa, sea la voz eh, va a ser mejor, ¿vale? Y desde las mujeres debe ser una voz como, como de emisora, como de radio, ¿bien? Eh, son, son cosas que tenemos en nuestro cerebro que facilitan que, que tengamos como más empatía con las personas, ¿vale? Pero lo más importante es no bajar la cabeza, no cerrar nuestras manos siempre debemos tratar de, de que la frase esté como a la altura normal sí Bien. como absolutamente perpendicular como de... 90 grados como el viento a, no a 90 grados de, de o sea, paralelo al suelo y siempre mostrar la, la palma de las manos o sea, cuando hablemos siempre tratar de, de que la, las palmas de, de nuestras manos se vean y que los pies si estamos de pie abarquen a la persona y obviamente siempre mirar a los ojos eso es bastante Bastante importante. Pasemos a la siguiente. Perfecto, y vamos con la última diapositiva. Bueno, estas ya son mis datos. Eh, si alguien quiere contactarse con Brandrani y conmigo, este es el sitio web donde también pueden encontrar como algo, algo más de lo que hacemos. Y no sé si tengan alguna otra pregunta en la que les pueda facilitar la vida. Perfecto, aquí entonces nuevamente a compartir nuestra pantalla. Ahí estamos nuevamente, Jorge. Pues bueno, yo creo que eh, el concurso resultó mucho mucho porque sí. la gente estuvo ahí participando, a la gente que estuvo de principio a fin, pues sí. muchísimas gracias de verdad por estar ahí súper sí. conectados con esta sesión de Academias Subseguros. ¿Qué tal esa experiencia con, con, con nuestras pues, con nuestros asistentes de Academia Subseguros? Muy bien, pues vos es que yo ya había hecho un par de transmisiones ah, sí. en vivo para el taller en el que tú estuviste, pero digamos que fue un poco diferente. Sí. Fue un poco diferente porque eh, no era como una comunidad ya generada, sino que estábamos buscando generar un público nuevo. Eh, digamos que ya había participado en conferencias, pero pues viendo a las personas. Sí. Entonces digamos que es una experiencia nueva eh, que me, me parece muy agradable. De verdad, felicitaciones a SoftSeguros porque pocas empresas hacen esto con su comunidad y tratan de entregarle contenido de valor que les pueda ayudar a, a sumar y aumentar sus ventas. Eh, también es muy, es muy interesante saber que es en vivo, saber que hay temas como el sonido, eh, todas esas cosas, es reto, sí es un reto muy grande, de verdad ustedes también muchas gracias por participar porque de verdad o sea, cuando preguntamos lo del carpintero, eh, lo de cómo se vería un agente de seguros, de verdad la respuesta fue inmediata y pues la verdad eh, espero también empezar a hacerlo desde mi fanpage porque creo que es muy enriquecedor también para las personas, así es, quiero que sepan que también pueden hablarme por el WhatsApp, eh, pueden preguntarme eh, si quieren saber algo más, más, más de branding, eh, ahí estoy disponible, branding Brand está disponible para ustedes y pues desde que pueda seguir haciendo esto, no sé Andrés, cada vez que me quieras invitar por acá estaré pues... Perfecto, y a la gente que está compartiendo a todos ustedes un gran abrazo, ¿verdad? Eh, es una sesión muy especial para todos ustedes. La idea es que usemos todos estos tips, ¿cierto? Todos estos tips, todo lo que acabamos de conversar, todo lo que se está generando ahí como conversación aquí en, eh, en vivo por esta sesión de Academias de Seguros. Pues agradecerte de verdad eh, con el corazón, Jorge, por, esta, eh, pues, por haber aceptado nuestra invitación. Y a todos ustedes estén muy, muy, muy pendientes porque se vienen cosas mucho más interesantes, muy interesantes también como lo que vimos hoy con Jorge, eh, temáticas también de emprendimiento, de cómo manejar los equipos, eh, temas de marketing también mucho más a, a otro nivel. Y por ahí recuerden ustedes que hay una cosa que si ustedes todavía no tienen sus sitios web, Próximamente SofSeguros les va a dar una sorpresa, un sitio web casi que a un clic Así que todos ustedes súper atentos, la gente que todavía no ha probado SofSeguros los invito a que en este momento entren a www.softseguros.com y prueben gratis SofSeguros en sus agencias de seguros. Por supuesto, estamos totalmente dispuestos con un equipo de acompañamiento donde les vamos a brindar asesoría, bueno, de acompañamiento en toda la curva de aprendizaje si ya usan software de seguros pues den la oportunidad que aquí tenemos el, software de seguros, pues, el mejor software de seguros para todos los agentes y profesionales de seguros de Latinoamérica para ti Jorge y para todos nuestros amigos eh, en Latinoamérica y aquí, y aquí en Colombia pues un abrazo sincero los queremos mucho esto es con muchísimo amor y esto fue Academia of Seguros que estén muy bien, así es hasta pronto.